amigos etcétera aquí la tenemos la misteriosa caja que llegó de parte de motorola vamos a abrirla tiene una superficie imantada y aquí encuentran las sorpresas primero que todo nos hablan del moto g9 plus y como nos dicen trae todo el equipo necesario precisamente para hacer esa sesión de fotos y el video del destape tal como se lo merece el Moto G9 Plus tenemos un micrófono de solapa interesante tenemos acá algo que todavía no identifico se trata de filtros precisamente para los spots o luces que se usan en el momento de film, de, de grabar aquí tenemos lo que parece ser una luz este es interesante para acompañar los vídeos ah, la estrella del día el moto g9 plus con una cámara principal de 64 megapíxeles con night vision una batería de 5000 miliamperios horas y qualcomm 730g recuerden esta, esta eléctrica G porque más adelante vamos a estar explicando por qué es tan importante para los gamers y acá nos soplan un poquito ultra rendimiento una edición de 4 GB de RAM y 128 GB de ROM. Muy interesante. Próximamente estaremos haciendo el destape como se debe. Esta parte eran unos, unas bandas sostenedoras de los filtros. Y acá efectivamente está la luz en forma de aro que se pone precisamente para hacer todas esas grabaciones que ustedes ven. Y vamos a hacer el destape precisamente para ver los contenidos de la caja. Fíjense, primerísimo, primer protagonista, el Moto G9 Plus, aquí lo vemos. Con su flamante Snapdragon 730G, precisamente para jugar, que tiene una serie de características muy interesantes. Fíjense, Aquí vemos esa cámara cuádruple, supremamente hermosa. Entrada USB-C, parlante mono. Y, como nos decían en la entrevista, no se ha perdido el jack de audífono. Bueno, aquí está el primer protagonista. Ahora vamos a ver qué más sorpresas hay en la caja. La documentación. Del email. La llave de acceso a la SIM. Información regulatoria. En idioma local la parte de las cámaras, como pueden ver la primera es un gran angular, un ultra gran angular, después tiene una principal, la macro y la cámara de profundidad, que es tan anhelada por aquellos que les gusta ese efecto bokeh. Vamos a quitarle acá este flap que trae, para que se den cuenta que eh, aquí tenemos la cámara tipo punch hole, Precisamente, aquí la vemos, para que la pantalla tenga el máximo espacio útil, recordemos que es una pantalla de 6.8 pulgadas Full HD Plus, de 2400 por 1080 píxeles con HDR10. Tenemos otra de las estrellas de la noche, el cargador de USB-C, Fíjense, no, no llega USB A sino USB C y es un cargador de 30 watts, o sea, para carga muy rápida. Aquí tenemos el cable que no es el tradicional de USB C a USB A, sino que, como se pueden dar cuenta, es, viene de USB C a USB C precisamente para que la transmisión de datos sea mucho más rápida. Estamos hablando de un smartphone de 170 x 78.1 x 9.7 milímetros. Es relativamente grande, pero aún cabe en el bolsillo. Se siente bien, los acabados son muy interesantes. Y recordemos que el lector de huella ya no está acá, como nos venían acostumbrando en algunas de las versiones anteriores de MotoG, sino está aquí en la vista lateral derecha y aquí tenemos precisamente esa entrada o la bandeja de acceso a las tarjetas aquí vemos precisamente se puede usar con dos micro sim o una micro sim y una micro sd esta es la bandeja y acá está el botón de encender y apagar como pueden ver no es eh, un, una cubierta ni metálica ni de vidrio, sino es como una especie de aleación de plástico. Le vamos a preguntar al experto en producto precisamente cuál es, además porque tampoco trae Gorilla Glass, como nos estábamos acostumbrando, sino otro, otro tipo de protección. Así que preguntas tenemos muchísimas, sobre todo a nivel del de tipo de usuario, ¿sí? a nivel de... Eh, los miembros de la familia, cuáles van a llegar, porque nos han dicho que no todos van a llegar, y también las diferencias, porque sabemos que siempre hay diferencias entre el Play, entre el GA Secas y el G9 Plus, así que no se vayan. Ya les... Hola a todos los amigos de TechCetera, encantada de estar aquí hoy con ustedes, me encanta esta invitación. Soy Karen Ruiz, gerente de producto de Motorola Colombia y hoy quisiera contarles todas las novedades que tenemos de nuestras dos familias, creo que más reconocidas por los consumidores y es la familia Moto G y la familia Moto E. Ok, bueno, ya hay bastantes miembros, ¿no? O sea, ya hemos visto una evolución de estas familias y creo que la, la franquicia más potente que ustedes tienen es Moto G, ¿no? Si quieren, empecemos con eso. Así es, bueno, eh, es la familia sin duda más querida por nuestros consumidores y por nosotros mismos también la familia más importante. Eh, ya en este último trimestre estamos lanzando la novena generación de esta familia, es decir, Moto G9 Plus y Moto G9 Play serían esos dos nuevos integrantes que se incorporan a esta familia. Eh, si les parece, iniciemos con este Moto G9 Plus, que es como la joya de la corona, ¿no? Aquí tengo okay. uno en mi mano. Eh, precisamente le hemos apuntado creo que a un salto generacional muy grande, estamos hablando de procesadores más veloces, baterías más duraderas, pantallas sin duda con más espacio, más porcentaje eh, e inclusive una mejorada de experiencia de inteligencia artificial de la mano con, con un sistema de cámara también evolucionado. Entonces, creo que esos son los puntos en los que nos estamos enfocando con esta propuesta de G9 Plus, eh, iniciando por el sistema de cámaras y también creo que sin duda eh, hay un tema y un cambio en diseño que salta a la vista. Si pensamos en retrospectiva de su eh, antecesor generacional, pues teníamos un sistema de cámaras en línea, en un módulo en línea, aquí estamos pasando más a un recuadro en dominó. A un dominó, exacto. Correcto, que nos ayuda... Precisamente a resaltar ese sistema de cuatro cámaras, eh, tenemos un, una cámara principal de 64 megapíxeles de ultra alta resolución eh, y a ese sensor principal lo acompañan tres cámaras más, una especial Macro Vision de 2 megapíxeles, una para efectos de profundidad de 2 megapíxeles y la última una para efectos o gran angular de 8 megapíxeles que tiene un ángulo de 118 grados. Entonces eso en cuanto a cámara y hay otro de esos puntos importantes que, que nunca antes lo habíamos hecho en un equipo de la familia MotoG es la pantalla. Estamos hablando de un sistema, eh, perdón, de una pantalla de 6.8 pulgadas. Eh, grande. Grande, exactamente. Le estamos apuntando a una pantalla grande y hay una razón de ser detrás y es, hemos visto en nuestros últimos eh, estudios de mercado eh, la tendencia, primero, eh, a que los usuarios consuman más contenido que tengan una experiencia de entretenimiento completa desde casa usando cada vez más el, el smartphone y creo que eso claramente obedece a este año tan atípico que estamos viviendo ¿no? vemos que, que la tecnología cobra un rol completamente diferente ya eh, eh, es una herramienta para el trabajo, para estudio, para conectarnos con el mundo que nos rodea y cobra un rol más importante y por esa razón eh, nos hemos decantado con una pantalla más grande que, que nos permita tener todo ese consumo audiovisual de contenido pues, más real y más inmersivo. Esa es la razón que hay detrás de esta propuesta de una pantalla tan grande. Eh, adicional, eh, creo que un punto que siempre ha trabajado Motorola, eh, que siempre nos ha caracterizado, es potencia, energía. Entonces ahí nos vamos a hablar de batería. ¿no? G9 Plus eh, viene con una batería de 5.000 miliamperios, que nos da eh, una autonomía por hasta dos días de uso continuo en una sola carga, y no solo eso. Hemos decidido equipar eh, todo este tema de potencia con nuestra tecnología de Turbo Power, que creo que ya muchos la conocen, pero en esta ocasión el cargador incluido en cajas de 30 vatios. Eh, tampoco habíamos visto un equipo de la familia MotoG con estas prestaciones en cuanto a bateaje del cargador, ¿no? que es otro de los puntos que, que quería decir. Y Karen, el cargador es una de las cosas que cambia, ¿no? Porque, o sea, los 5000 miliamperios va para, van para toda la familia, pero el cargador sí cambia en el plus. Sí, correcto. En el plus, sí. Eh, para los del para la familia G, la propuesta es diferente que con la familia E. Así es. Entonces, sí hay un cambio ahí, si sí nos vamos de familia a la otra. Eh, pero en G, bueno, hay... Otra vez volviendo al G9+, plus, creo que, que la propuesta en cargador es... Bastante diferencial, no lo habíamos tenido en ningún equipo antes, y eso también es pensando eh, en la optimización del tiempo de los clientes y nuestros usuarios finales. Entonces, otro de esos puntos, potencia. Eh, adicional, eh, creo que es tiempo de hablar de desempeño, y también tenemos una novedad aquí importante. En cuanto a desempeño, es imprescindible hablar del procesador que estamos utilizando para este equipo, un procesador Octa core Qualcomm, Snapdragon de la serie 730G. ¿Qué tiene de particular este procesador? Bueno, primero es de la serie 700 que nos ayuda a tener una, una eficiencia energética mejorada. En este, en este caso 20%, hay un 20% de mejora en comparación con el, con el equipo anterior, generacionalmente hablando. Y en cuanto a desempeño, rapidez, hay un 57% de mejora también comparado con su antecesor y esto basado en, en el puntaje de Antutu, básicamente. Y hay un punto adicional que es esa, esa, G. G. esa G que acompaña el nombre, precisamente hace relación a, al gamer, ¿no? A los gaming, al gaming, a los gamers. Eh, y es precisamente porque el procesador está pensado, eh, primero, y optimizado, pensado y optimizado para esos fanáticos de los juegos electrónicos. Eh, hay, un, eh, hay un desempeño en todo lo que es procesamiento de gráficos mejorado de este 730G comparado con el 730SECAS. Entonces, sin duda, hay que decir que, que pues también estamos pensando en ese nicho gaming, gamer. Sí. Ok, pero esto solo pasa en el, en el Plus, ¿no? Porque sí, el G9SECAS y el Play tienen un procesador que no tiene esa G <ríe> y que es sí, de correcto, la serie 600. El... Así es, este solo pasa en el G9 Plus, eh, inclusive Hemos lanzado anteriormente equipos con la serie 700, 730 710, pero sin acompañarlos por esa gesta, sería el primer dispositivo de Motorola eh, con ese tipo de optimización y mejora para, para los gamers, ¿no? Eh, eso hablando del, del G9 Plus. Otro de los puntos también que solo aplica para el G9 Plus es la ubicación del lector de huella Generalmente, eh, pues ustedes ven que nuestro lector de huella usualmente está ubicado en la parte posterior, en un centro, aquí reubicamos el lector de huella, está ubicado en un costado, en el costado lateral derecho, si lo veo de frente, y precisamente eh, pues para dar esa facilidad, pues naturalmente tomamos el celular de esta manera, entonces es más fácil desbloquearlo así que irnos, eh, dirigirnos a, a otro espacio, entonces eso también hace parte de esa propuesta en diseño más premium, ¿no? Eh, acompañado también de los colores y materiales. ¿no? ¿Qué vemos? Que para el segmento premium viene colores cobres, colores metalizados como tendencia clara, por eso también eh, esta propuesta nuestra de un Gold Rose, que es como el tono que, que tengo yo acá, y también hay un tono azul, pero todo eh, en terminados metalizados que nos ayuda eh, a tener pues, un aspecto más premium del teléfono. Y Ese azul es también bueno. está hermoso. Pues yo amo este obviamente porque se me asemeja mucho a ese tono Gold Rose de, de algunas marcas o categorías en joyería, ¿no? Entonces a mí me encanta Ajá. este, pero este azul está divino. O sea, nada que envidiar. Totalmente. Karen, una pregunta. Eh, cuando hablamos de terminados y de materiales de construcción, ¿es plástico, es metálico o es vidrio? Bueno, es plástico y vidrio a secas. Eh, obviamente hay muchos componentes que tienen metal al, a, al interior de la tarjeta, en fin, muchos componentes eh, de hardware, pero cent sin centrarnos en, en esos componentes sino más al tema de diseño, esto es un polímero cristalizado, es decir, es un polímero pero tiene un trabajo detrás con unos acabados eh, químicos, con un patrón que se hace a veces utilizando algunos, algunas máquinas láser, entonces hay un patrón, un acabado acá, ¿no? que nos permite dar este acabado como más brillante, que refleja la luz, que tiene tornasolados, ese tipo de acabado, pero sigue siendo pues, es un polímero. Y en cuestión de display, pues sí trabajamos con cristales, ¿no? con vidrio. Eh, en este caso es eh, Nippon Electronic Glass, es la, la empresa, eh, hay muchas fabricantes de de, de de cobertura en el display, ¿no? Tenemos una muy conocida que es Corning Gorilla Glass, otra es Nippon Electronic Glass, que es japonesa, en fin, en este, en este caso sí estamos trabajando esta IPS con Nippon Electronic Glass. Ok, algo que todo el mundo se pregunta y que, y que muchos no nostálgicos quieren que vuelva es la entrada del audífono. O sea, ¿hay entrada de audífono o es USB-C? No, a ver, a ver si hay entrada de audífono. Ah. Tenemos un Jack 3.5mm, pero que familia G, familia E, familia Motorola One no ha sucedido. Todos los equipos, como lanzado en los últimos dos años, podría decirse, e integran este Jack de 3.5 para que las personas, pues, utilicen el radio que nosotros dejamos ahí por tipo me encanta el radio que tiene como aplicación. La Play Store, Sí, yo soy como viejita, me encanta el radio. Entonces, eh, ahí está ese, ese, esa entrada, obviamente, muy importante. Eh, el, el cargador, perdón, es tipo C. ¿no? También hay como para... En, en el, toda la gama, ¿no? De, desde el Play hasta el Plus, todo es C. Desde el Play hasta el Plus de la familia G, todo es tipo C. Toda Perfecto. la carga es tipo C. Y justo, creo que es importante hablar de este G9 Play, que es el segundo equipo que viene a complementar la familia. Este ya es el equipo que denota la entrada a la familia G, precisamente por el apellido que tiene Play, ¿Qué tiene este equipo? Como decías, sí es tipo C, todos los equipos de la familia G son tipo C, hay unas diferencias, obviamente eh, tenemos aquí ya una pantalla de 6.5 pulgadas, el G9 Plus era, tenía integrada la cámara frontal por medio de un pinhole, eh, o, o bueno, sí, un pinhole en la parte superior, aquí ya estamos hablando de un micro notch en forma de gota, eh, en cuanto a diseño, la cámara también, el diseño es diferente, eh, creo que, que aquí en G9 Play la relación costo-beneficio es importante por el tema de cámara, batería y desempeño, porque cámara, estamos hablando de un sistema de triple cámara, 48, sensor principal, cámara especial Macro Vision de 2 y cámara para efectos de profundidad de 2 megapíxeles, no. por un sensor muy alto, principal de 48. Batería, siendo este el Play, también estamos eh, apostando una batería de 5.000 mAh, amperios, eh, amperios y el cargador Turbo Power, si bien el G9 Plus tenía un 30 vatios, aquí estamos yéndonos con uno de 20 vatios. Entonces, todo lo que cubre... Y, y lo Marta, mismo pasa con el G9 a secas, ¿no? Que también es de 20 vatios, el cargador. No puedo hablar de, no, de lanzamientos todavía que no están proyectados. <risa> <señor>. <risa> ok, ok. <risa> Entonces... Eh, volveremos a una G9 pregunta G9. importante. Entonces, quiere decir que, que solo llegan el G9 Play y el G9 Plus por ahora. Correcto, para Colombia... Ah, bueno, esa es una aclaración importante. Para Colombia, el lanzamiento oficial que vamos a tener el día de mañana, que tú estás cordialmente invitado, va a ser en cuanto a familia G, dos incorporaciones, dos novedades, G9 Plus y G9 Play, que es el, este que tengo acá. Y en cuanto a familia E... Tenemos una novedad y es ese Moto de 7 Plus. Entonces, básicamente, en conclusión, estaríamos lanzando tres equipos, eh, tres novedades el día de mañana para Colombia. Karen, sí. hay una pregunta que nos asalta sobre, sobre estos tres nueve. Okay. Y es, ¿qué pasó con la RAM? ¿Por, ¿por qué tan poquita RAM? Bueno, ahí hay un tema de estudio, primero de mercado, pero focalizado en Colombia, es decir... Creo que dependiendo del consumidor y la ubicación geográfica que hay, cambian las necesidades. Entonces, ahí Motorola hace un, como una, un trabajo muy juicioso de considerablemente o recurrentemente evaluar el portafolio que traemos eh, para el consumidor colombiano. Entre esos puntos que se evalúan es precisamente las necesidades y lo que importa para el consumidor. Y basado en ese, en, en ese trabajo que decía que hace juicioso Motorola, pues se toman unas decisiones de ajustar cambios eh, dependiendo de algunas áreas geográficas o algunas necesidades identificadas en, en mercados específicos. En el caso de estos G, de estos nuevos G, eh, una de las apuestas más fuertes puede mejorar cámara, eh, tener una propuesta robusta en batería, hacer un salto impresionante en rendimiento. Eh, y por último, pantallas. Entonces, eso es a lo que le estamos apuntando. Eh, de, no desconocer, obviamente, que el tema de memoria es importante, eh, pero no es solo el tema de RAM, aquí el tema de desempeño también lo escucho, todo lo que es el rendimiento del procesador y ahí hay una evolución clara, por eso estamos seguros que, que el equipo va a responder sin ningún problema con 4 GB de RAM y un procesador de la serie 730G para el caso de G9 Plus, y un procesador Qualcomm de la serie 662 para el caso de G9 Play. Es más, más por esa razón. Si yo tengo un G7 en cualquiera de, de, de, de sus categorías, o un G8, ¿debería pensar en cambiarme o todavía no? Bueno, hay esa, bueno esa pregunta la verdad es interesante, y es ahí de cuidado, porque porque creo que radica mucho primero en las necesidades que yo tenga consumidor. Si soy un consumidor que está usando una G, un G8 o un G7 eh, y tengo nuevas necesidades eh, que no estoy cubriendo con el equipo actual, pues mi recomendación es, sí, haga el upgrade a, un, a, un, a una nueva generación de la familia, eh, pero si tengo un equipo ya de Motorola y que estoy cubriendo ya las necesidades que necesito, pues a, siempre hay un, un espacio más o menos de dos años eh, que se le cataloga a la vida útil de un smartphone hoy en día. Entonces, si estamos dentro de ese periodo de vida útil, yo eh, a nivel personal no le sugeriría cambiar si el equipo todavía está cumpliendo eh, a cabalidad su función, su función, lo que el usuario quiere, si es tomar fotos en cuanto a potencia. En cuanto a batería, que es uno de los puntos o los aspectos que tiene una vida útil que se va desgastando a medida que lo voy usando, ¿no? Pienso yo que es más eh, tema de batería que puede ahí afectarse. Pero eh, claramente, claramente aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa es una evolución generacional muy grande, ¿no? eh, eh, tanto en la familia Moto E como en la familia Moto G, también hay que resaltar que en familia MotoG G con estos dos integrantes estamos apuntando a diferentes segmentos de precio y a diferentes necesidades. Entonces, eh, por ejemplo, un, un usuario de Moto G8 Play. ¿no? Moto 8 Play era un equipo que tenía, tenía un sistema de cámara de 13,8 y 2, batería de 4,000, memoria 2,32, eh, pantalla 6.3, 6.2 pulgadas. Entonces, si yo usando un largo periodo de tiempo G8 Play, eh, siento que el tema de memoria ya no cubre mis necesidades, yo sí sugeriría cambiar a un G9 Play, ¿no? porque ya estamos hablando de 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno, la cámara tiene un sensor principal de 48, y en cuanto a batería, estamos, eh, hay una adición de 1000 mAh en conjunto con un cargador de 20 vatios, que eso no lo tiene el G8 Play, entonces... Para concluir, sí pienso que cada uno de estos equipos tiene un salto generacional muy grande, mucho más que las anteriores generaciones de G, eh, que sí permiten al usuario, si van en su caso a hacer una play, pues sentir que realmente está avanzando, eh, que tiene un mejor equipo a su disposición. Este es como un, eso es uno de los puntos que, que queríamos atacar, no, bueno, más que atacar, okay. pone y otra de las preguntas espinosas que siempre nos hacen cada vez que publicamos es ¿qué tipo de actualizaciones puedo esperar? ¿Sí? Porque antes se hablaba de dos y hasta tres años, ¿ahora en qué estamos con esta familia G9? Bueno, esta familia, por ser familia G, la promesa de venta de Motorola siempre es una actualización de sistema operativo. G6, G7, G8, las anteriores tres o cuatro generaciones hemos venido conservando esa propuesta eh, y para G9 Plus y G9 Play no es la excepción, estamos garantizando una actualización del sistema operativo, es decir, que cuando Google libere la versión 11 de Android R, pues estos dos dispositivos eh, estarán ejecutando una actualización, eh, eso para conservar, eh, pues primero para permitir, o bueno, no, para asegurar que el equipo no, se, no esté obsoleto en cuanto a software se refiere, ¿no? entonces por eso garantizamos esa actualización del sistema operativo y adicional en paralelo pues tenemos eh, obviamente también eh, el compromiso de eh, instalar esos parches de seguridad de Google bimestrales durante dos años tanto para G9 Plus como para G9 Play, entonces esa sigue siendo la propuesta y la promesa de venta para familia G, ahora bien en familia de cambia Estamos hablando de otro segmento de precio, de otro tipo de familia, entonces ahí eh, el, el tema de actualización no estaría presente. Eh, y, pero sí aseguramos eh, actualización de parches de seguridad bimestral por dos años también, para el, por ejemplo, para el Moto E7 Plus. Karen, cuando hablamos del de, de Moto E, cierto sí. eh, que antes era para muchos batería, batería y batería, ahora, ¿qué podemos encontrar? Bueno, creo que sí, como bien mencionas, eh, creo que mucho con la propuesta, con la quinta generación de e fue muy enfocada a batería, ¿no? Y para ese tiempo, pues tener baterías de 5.000 miliamperios eh, era un punto que, que a resaltar, muy buena propuesta, creo que ahí desde mucho, bueno, mucho de eso tiene que ver con la fama o, o el ADN que adquirió Motorola en cuanto a usuario final de reconocernos tanto por potencia, por energía, por ese tipo de propuestas. Ahora creo que este año el tema ha evolucionado un poco más, es decir, el objetivo de Motorola sigue siendo ofrecer dispositivos a puntos de precio pues, muy interesantes, precisamente para aquellos usuarios que reparan un poco más en el gasto, que tienen un presupuesto pues, mucho más ajustado, pero conservando esos temas eh, o, características, o características que consideramos esenciales. Entonces ya no es solo foco en batería, eh, la familia ha evolucionado, creo que, que otro de los puntos a resaltar es tema de pantalla y cámara. Pensaría yo que, que ya se hace una propuesta más como ma, más como de más cobertura o que incluye otros aspectos que para el usuario vemos que eh, cobran importancia. Eh, creo que este año 2020 fue atípico definitivamente y precisamente porque vemos que el rol de la tecnología cobra un papel más importante. Eh, el smartphone ya se utiliza como herramienta de estudio, herramienta de trabajo, en fin. Eh, y vemos que, que cada vez eh, eh, la experiencia del consumo de, o la experiencia de entretenimiento se hace completamente desde casa. Entonces eh, creo que hemos eh, optado por también enfocarnos mucho en pantalla. Eh, a eso le sumamos que el E7 Plus tiene una propuesta en pantalla de 6.5 pulgadas. Eh, hay, un, hay un salto ahí grande, la anterior generación tenía 6 pulgadas de pantalla, 6.1 a lo sumo. Entonces, esa es una de las apuestas grandes, sin descuidar nuestra propuesta en batería, que en este caso para i7 Plus sigue siendo de 5.000 miliamperios, y también apostándole a la cámara, que es uno de los puntos que vemos que, que el usuario también eh, toma muy en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra. Entonces, en este caso, pues tenemos un equipo que aunque hace parte del segmento de entrada, estamos hablando de un sistema de doble cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles, eso jamás... En la vida habíamos integrado un sensor de tan alta calidad en esta categoría de precio. Eh, por eso siento yo y pienso que, que, que ya se abarca un poco más de las explicaciones más importantes de, para el usuario y no solo concentrándonos en batería, sino haciendo una propuesta pues, más completa. Listo, y ahora la, la última pregunta, pero es la del billón de dólares, Karen. Hemos visto que últimamente han llegado varias de las marcas que están en el top 10 de ventas en el mundo, ¿cierto? Y muchos de los usuarios nos escriben y nos dicen, oiga, ¿por qué debo seguir pensando en Motorola? Bueno, justo creo que esta es un, una industria muy dinámica, siempre lo ha sido, la verdad no es algo nuevo. Eh, obviamente si sí hay nuevos competidores en el segmento, pero... Mmm, Creo que eso al final es una ventaja porque ayuda a, a, a dinamizar el mercado eh, y al final también es conveniente para el usuario final tener varias propuestas sobre la mesa. ¿Por qué un usuario debe eh, seguir eh, apostándole a Motorola o elegir a Motorola? Creo que son varios puntos. Primero, pues Motorola tiene una historia, unos precursores sin duda, inventores de, de, de la industria. Eh, lo seguimos siendo, ¿no? Nuestra apuesta, por ejemplo, en 5G, fuimos los primeros en lanzar un teléfono 5G el año pasado. Eh, seguimos apostándole y, y nuestra inspiración principal sigue siendo acercar esos, esas innovaciones tecnológicas a la mayor cantidad de personas posibles en el mercado. Y eso obedece, o en otras palabras, es eh, ese compromiso constante de democratizar tecnología. Entonces, creo que también es un punto importante. Y justo por ser eso, esa empresa precursora, hay un montón de años atrás de experiencia que nos avalan en la industria eh, y, que, y que sigue también siendo muestra nuestra, nuestro compromiso de, de innovar y de traer tecnología pues, a, asequible para todos. Eh, ese es uno de los puntos. Eh, otro de los puntos creo que es nuestra apuesta de, de, de software. Hay muchas marcas que sabemos eh, que, que hay una adición de, de aplicaciones, de capas de personalización. Motorola sigue teniendo el compromiso de ofrecer un Android más puro, más limpio, y así asegurar también mayor fluidez. Es decir, nosotros no integramos aplicaciones que el usuario pues no vaya a utilizar o ni siquiera el haya descargado. Eh, otro de los puntos es todos los servicios de Google que, que seguimos integrando. Hay una colaboración muy estrecha con Google ahí, un, un trabajo mutuo. Eh, pues muestra de ellos que estos siete, estos, perdón, estos tres dispositivos que vamos a lanzar estos siete, estos tres dispositivos nuevos que precisamente lanzamos mañana. Todos tres incluyen ese botón dedicado para asistente de Google, ¿no? Eh, porque sabemos que, que el usuario cada vez le, le asigna más importancia a contar con los servicios de Google en su smartphone. Entonces, creo que todos esos puntos, eh, pues lo que demuestran es que Motorola sigue estando pues, muy vigente con un compromiso eh, hacia el usuario final, de, de mejorar en los puntos que, que al usuario le importan, o ¿no? sí, sí, lo que ellos quieren, lo que más les importa. Eh, entonces, eh, eso es, eso es lo que, con lo que yo concluyo, de por qué un usuario debería elegir la marca Motorola y Está además decir que también tenemos pues, todo el acompañamiento postventa eh, de pronto mañana te vas a dar cuenta de lo que estamos haciendo en cuanto a evolución de experiencia de software, ¿no? Eh, una cosa es My UX que la empezamos a lanzar con Motorola One Fusion One Fusion y One Fusion Plus ¿no? que, que le permite al usuario poder configurar toda su interfaz, formas de iconografía, colores, tamaño de letra, todo ese, eso que hace que el, que el usuario sienta que su smartphone sí es, está hecho a, a su medida, que lo sienta más suyo, más personal, otro tema es el Moto Game Time que también venimos integrando desde la familia Fusion y es esa, ese conjunto de herramientas para que esos gamers sientan una, una experiencia completamente inmersiva, que puedan black, bloquear llamadas, mensajes, sin tener que salir de esa interfaz de juego. Y adicional hay otra plataforma, eh, mañana te darás cuenta y es la que estamos trabajando, se llama HelloView, y es precisamente una plataforma mmm, o una herramienta más, pensando en que los usuarios pues tienen más necesidades, ¿no? de crear esa conexión con el usuario. Entonces, con HelloView pues van a poder recibir noticias según sus intereses, si les gusta el deporte, la tecnología, la farándula pues hay un estudio ahí de consumidor y le van a llegar pues ese tipo de noticias, también hay todo un tema de, de consumidor, de servicio, un, una opción donde pueden inclusive probar la pantalla, probar el desempeño del equipo y todo eso pues pensando también en ese acompañamiento postventa venta eh, para usuario final y generar más esa conexión y ese canal de comunicación adicional con el usuario. Perfecto, muchas gracias Karen. Bueno, muchas gracias Felipe por esta gran entrevista.